En Puebla, hasta 143 municipios se enfrentan riesgos constantes por desastres. Se tienen identificados 57 demarcaciones con riesgo por inundaciones, 143 por sismos, 73 por tormentas eléctricas y 4 por su cercanía al volcán Popocatépetl. Tan solo de 1999 a 2023 han perdido la vida 374 personas por distintos hechos, derivados de desastres naturales y antrópicos. En 1999 se registró el deceso de 263 personas por una depresión tropical que afectó 81 municipios. En 2016, la tormenta tropical Earl dejó a 41 víctimas mortales en la entidad. Para 2017, sucedió uno de los sismos más recientes que provocó 45 defunciones en la entidad poblana. En 2021, la explosión de una toma clandestina en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, dejó una persona fallecida. En tanto, de 2019 a 2023, se han registrado 24 personas fallecidas por explosiones de polvorines, producto de 35 accidentes, en donde también han resultado lesionados 76 personas. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pronunció para que en Puebla los asuntos de protección civil sean un tema de cultura y no de recaudación. El mandatario llamó a los ayuntamientos a tener más compromiso para lograr una mayor coordinación con el Estado y la Federación ante un desastre natural.